Sí, la presentación de Halloween. Y Porque me Porque los cochados. Es así. Es así. Es así. Es, así. Miedo? ¿Cómo? es que es como la actualización de Pascua con los huevitos no todo todo todo todo ¡Eh! ¡Está rotando el cambio! ¡Me falta uno! Ya no puede estar! ¡Pero no puede estar! ¡Uff! ¡Canté que... ¡Eso es ¡Ay! ¡Ahí! ¡Saca! ¡Eh! Sí, ¡Qué guay música! ¡Estaba guay! ¡Quita! ¡Quedo! Okay, tengo una tarea. Um, um, um. Estaba esperando este día. Mm. Mm. Shakira, ay, ay, ay. <laughs> Shakira, Shakira. No uh, te lo voy a poner este. Eh, eh, esto no se ve. Este ignorarlo. Porque esto. YouTube no lo puede ver en <ríe> eh, Vale. Esto está bonito, pero. Si, sí, me decido con esto. No. Aquí. No, no quiero. quiero, me estoy vistiendo, niño. Estoy haciendo un vídeo. Déjame en paz. Vale. Cómo se que es un puff. este ¡Eh, Me encanta, vieja. Ah, ah. Ok, ya. No me dan papá. Bueno, este creo. Y este. Creo que hay más por aquí. Este pero no. A mí me gusta este. Un súper guay. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. No me gusta. Está muy feo. Está muy feo. está! Y bueno, pues esto no me lo voy a cambiar nunca. Estás aunque ya no sea Halloween, pero... No me lo voy a cambiar en la vida. Bueno, un poquito sí. Lo de la vida sí, pero... Un poquito y luego se lo quitaré. Y así. Bueno. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Lo siento. No damos caramelos hoy. Yo sé un poquito inglés. Vamos <risa> a ver si hay nueva casa. Pedro. No hay nueva casa. Oh. Creo que salen arriba ahora. Creo que es esa, ¿eh? Yo creo que no. No sé, pero. Yo voy a poner una de una vez. Mm, mm, mm. eh, Cuando me pongo? esta en es la duda. Esta. Sé que no se ve monstruosa, pero... Se va a poner los adornos de... ...de Halloween. Ya, mira, vosotros miradlo. ¿Lo veis? Hay una calabaza, aquí dos. ¡Uy, qué bonita Está esta actualización. Qué bien... Espera, voy a ver si esta es premium. Vale, vale. Pensé que afuera también iba a Como que hay que ponerla de color naranja, naranjita. Porque como es... Halloween, es decir, o a sea, la época de Halloween, en Halloween se usa el naranja y el negro para la oscuridad, que es eso. Y el naranja es de las calabazas. Tiene rima. Okay, vamos a ir y vamos a sacar los cochecitos nuevos. Aquí okay, no sé por qué no para de hacer eso, pero de igual... <risa> ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, dale para atrás! ¡Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh! ¿Dónde se ha ido? ¡Para dónde está esa cosa! Es que mira, mira, mira... El dulce hasta la madrugada Que Dios nos bendiga, sí que lo hay que desbloquear Porque si no... No se puede poner ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? Una birria. esto es una birria. Oye, pero está bonito, la verdad es como un camión de chuches A ver, espérate Creo que soy vecina del inglés Del inglés Espérate, creo que soy vecina del inglésito uh, Vale your Candy hair. Sorry, no. Candy hair. No entendió ni papá. Ok, ahora sí vamos a explorar la... Una tocina. Oh, hola señora tocina, ¿cómo está usted? Porque el tema es mi personaje, es todo esto viene en el Okay, Ok, eh, creo que me lo cambiaré o no, porque esto está muy bonito. O sea, happy Halloween, feliz Halloween. O sea, a quién se le ocurre. Adiós, no me mates. Es que, es que el coche salió un muy bonito. Porque se ve un poco más monstruoso esto. no. No. No. No. Hoy. Quita. Quita, quita, quita, quita, quita, quita, quita. Quita. Quita, quita, quita, quita, quita, Eh, ¿Qué acaba de pasar? Es un chico y se si quiere subir. ¡Subete, niña! Adopto con ganas. <ríe> uh, la niña es súper bonita. Tú no te puedes. Te dije que no, ¿vale? Quédate ahí. Gracias. Ok, ya Vamos a jugar normalito Aquí no ha pasado nada Por aquí está mi casa Yo me acuerdo perfectamente Donde estaba mi casa El teclado creo que okay. Ay Yo estoy Creo que el inglés está venido ya Lo primero que hago es cambiarme de pelo Porque no me gusta nada Y ya está no. <risa> Vale, eso sí que no me gusta Eh, me gusta Está bonito ¡Uah! Me encanta Oye, más o menos Esto sí que me encanta Esa es una morsura Ok, ya es que no es una musura ¿verdad? Mira. Pero... ¡Laurita! Yo... Me encanta. Me encanta. Me encanta. na na ¿Quién se disfraza de hamburguesa el día de Halloween? O sea, sí que se disfraza, pero una hamburguesa no da miedo. Me <ríe> embura Sí. No, tan mí. Uh, me encanta. Ah, esta también me gusta también. Lo pueden dejar por bueno. Vamos a ver las camisas aunque nos pondremos. Pero algunas sí que me las pondré, creo. Pero es que luego no voy a poner el nivel de navidad. Bueno, igual. Yo no me quito esto y ya está. Porque si me quito esto ya pierdo todo. Porque esta la actualización no va a echar miles de veces cuando yo quiera. Claro. Solo en Halloween, claro que sí. Okay, ahora vamos a coger el del pijamita. Este que me gusta mucho. Ah. Una cosa. Es que lo baneamos. Es decir, que lo quitamos, que se parece... Y no sé lo que he dicho. Esto. No, sí, me lo pongo porque si no me a extrañar Venga, niña, amo. Y me encanta el look que me he hecho, la verdad. Me encanta mi look. Me encanta. Por cierto, tengo este, este, este, este. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, da igual, niña, venga. No, no, me tengo que ponerlo algo de detrás. Que si no me va vale. Eh, creo que se ha muerto. Ah, no, no, no. no. Todavía sigue viva. Eh, vale una cosa llena de chuches. Que no vale porque si no ya no va a pedir chuches a todas solas. <risas> y eso me estaría bien, claro. ¿sí? Tengo dos cosas de chuches, no me lo puedo creer. O sea... Ay, me gusta, acá. me encanta esto, me encanta. Esta son de dulces y la bolsa de chuchas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, niña? ¡Entra! ¡Entra! Lo único es que tienes que hacer es entrar. No, nada más, nada, más nada. Oye, esto es el pelo de Carola que ahora sí me encanta. Ahora voy para allá. ¿Qué estás haciendo, niña? Tengo una bolsa hecha. Me encanta la tela, niña. Me encanta. Ah, que se puede escapar. Es un super rombo, fácil. Me encanta la acción que han hecho para morir. Amolado, ¿quiere robar? O sea, ¿a quién se le ocurre robarle? Oh, no, no, no, es súper raro. Vamos a ver, vamos a hacernos una bruja, no broma, vamos a ponernos cosas de, de Halloween, las cosas nuevas que hay. Me encanta, me encanta. Ah, ah, ah, ah, ah. Serio sí, mi caca. Toma. Gracias, niña. Gracias. Muchas gracias. <ríe> es que, mira. Está. Ella me ofrece un regalo. Gracias, niña. Gracias. Gracias. De nada. Gracias, niña. Hola, tocina. Adiós, tocina. Bueno, gracias. Vení a mi casa. Eso es malo igual, ok, me encanta, vamos a guardar el regalito por aquí, en casa, o sea, queda súper bien el decoración, <ríe> está ahí, ok. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Ah, ok, vamos a ver más los sombreros, aparte de... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Esto también, ¿qué es? Claro, solo nos vamos a poner lo de Halloween, porque es Halloween, claro. ¿Cómo me quito esto? ¿Eso qué es? Okay. Mm, ¿Qué? qué hago, eh, qué voy, m, mm, m, mm, mm. voy, puede pasar, niña, puede pasar. Ok, eh, no sé qué ha pasado Y la niña trae un cesto de dulces Adiós Adiós Ok, vamos a cambiarnos Claro Claro que sí Más guapas todavía Vamos a cambiarnos más guapas todavía Ok, vamos um, Pues ya sabéis Cambiarnos Ok, dije antes Oh no no no no no no Han añadido cosas pues nuevas No O oh, si nada Me gusta esto, ahora otra vez Aparece mi personaje Que aburriendo mi personaje Pero aburrido Ok, este creo que me gusta más. O menos. Creo que este es largo y este es corto. Uso se los tengo, no sé cuál es. Ya nos vamos a poner este. Este me encanta. No, este. Este da. Va, va, va, Hecho, baba. Va, va? No. Vamos a vestirnos de brujitas. Vamos a cambiar el sombrero. Eso sí. Ah, ah, ah, ah. Ah, la, la, la, la, la la la la la la la la la mm -hmm. ignorar esta parte porque yo quiero eh, que veáis esto para que esto sea sorpresa ahora mirad para acá para acá, para acá, sí, para acá no se os ocurra mirar para acá no, ni se os ocurra Ojalá y que no pase el día corriendo porque esto <risa>, haciendo como. Ok, llevo años <risa> intentando encontrar un sombrero pero no encuentro. A José de la José. No ¡Ah! Este. No Quién ha entrado a mi casa? Me voy a cambiar. Voy a cambiar esto. Yo ¿Puedes poner este? No, puedes tener otra opción. No, no me veo muy bien. Como que me tengo que poner algún accesorio, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no se pone el signo este? Si es de Halloween. O sea, las brujas son de Halloween. Entonces, ¿por qué no se pone eso? Me gusta este. ¿Eh? Me gusta esta. Chico Chui. No espérate que no te voy a adoptar. A ver. Um... Trick-or-treat! Chico Chui. Chico Chui. Me gusta este, pero. Como que sí. Nada. El Chico Chui. Ok. Eh, voy a poner 12 años. 12 años. Aquí pongo. Lucía. Lucía, Lucía, claro <risa> Ok ¡Es Okay. Ok Trick or treat Si me gusta esa, esa cosa Ese odio Yo me voy a hacer más pequeñito Porque con nueve años Trigger tree no me abre bueno da igual no ha querido dar caramelos así que me voy ¿Eh? Qué pesa lo que ya pero ya no quiero Sí, sí, como tú quieras eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. necesito hacer en todas las casas de Brackhaven. Trick-or-treat, trick-or-treat, trick-or-treat, trick-or-treat. Es que no abren, ¿o qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué? Bueno, eh, este ya se está haciendo muy largo, así que bye. Hasta la próxima. Ah. Y suscribiros y darle like al vídeo. ¡Oh, oh, oh! Adiós.